Mi nombre es Carlos Moreno, tengo 26 años, trabajo como productor de música, tengo una hija llamada Ana Wall. trabajo como artista de hip hop y estuve perteneciendo al Clubhouse por una temporada muy larga como participante y luego como mentor. Tengo mi estudio, hago trabajo como freelance, eh, producción musical, eh, videoclips, tallerista, como artista de hip hop también. Yo llegué a hacer todo esto por... por iniciativa propia, tengo necesidad de sacar cosas, de expresarme, de sacar, entonces saco eso, me pongo a escribir en los cuadernos y luego siento la necesidad de, de buscar, capturarlo, de grabarlo, entonces en, en, ese, en ese orden llego allá al Clubhouse para, para poder grabarlo y poder hacer y escuchar. Bueno, gracias a, a, a, al apoyo del Clubhouse apliqué al C2C para el 2007 y pude eh, hacer un par de semestres de Ingeniería de Sonido y Producción Digital en la Academia de Artes Guerrero. Luego pues dejé estudiar por el tema económico y empecé a, a trabajar, empecé a trabajar en, en el tema de la producción. Creo que mi papá, el hombre, quería que yo hiciera todo ese proceso militar y, y fuera a prestar servicio y esas cosas. Mi mamá creo que siempre también estaba como muy conectada con el tema de que pues, lo que yo quisiera podía funcionar, siempre y cuando lo hiciera bien. Pero pues en ese camino de decidir y de, y de que lo que ellos de pronto quisieran ver en mí cambió rotundamente en, en el trayecto a los 17, cuando, cuando me enteré que iba a ser papá. Indudablemente puedo decir que la gente que marcó mi mí completamente fue mi hija. Antes de mi hija, después de mi hija. Creo que también el, el hecho de, de, de tener a la niña me me centró bastante, me, me, me volví un poco más aplicado, eh, más constante, entonces ahí vinieron, vinieron frutos y también pues fracasos, si, si no insisto en hacer lo que quiero, si no logro los sueños pues no puedo decirle a después que sueño. Todo el tema de, de, de los escenarios, pues he podido, he podido estar en, en diferentes lugares, que, que las personas escuchen la música, viajar por la música. Eh, estaban los festivales distritales, estaban los festivales nacionales. Empieza una, a avisar sobre las metas y ya no sobre pensar sobre los sueños, sino ya tenerlos ahí. Han habido como publicaciones en varias cosas del, del trabajo que he realizado como formador artístico, de, de trabajar en, en cierto barrio con trabajo comunitario y como huecha sorprende en la gala de hip hop con teatro y rap como quisiera yo que saliera de pronto alguna publicación en, en un diario como artista de música eh, genera cambios en las personas para, para sus vidas Sencillo, alisto, listo, libreta, tinta, papel y buena letra La, la pluma, pluma se, se desliza, desliza, mirada borrosa, rima que exija Estoy aquí de nuevo porque las cosas no están bien Quiero aportar a ello con lo que tengo, no con lo que me sobra Como aquel que tiene su vida perfecta, lujosa la conserva pero llora cuando ¡Observa!